En el siguiente video tutorial el docente aprenderá a otorgar un plazo ampliado para una evaluación y también dar un nuevo intento Una vez hayamos ingresado a nuestra aula virtual damos clic en activar edición Ubicamos la evaluación o cuestionario y damos clic en editar y luego editar ajustes. Observamos el nombre de la actividad, su descripción y buscamos la sección temporalización. Desplegamos y observamos que ya tenemos unas fechas las cuales vamos a ajustar. Si yo quiero ampliar la fecha, tengo que ubicarme en la sección en el campo cerrar cuestionario. Tenemos la fecha 9 de septiembre, si yo quiero ampliar ese plazo, despliego y me ubico unos días después. Observo que pues la hora sea la que yo quiero a la que entreguen o finalice el cuestionario, que aparezca habilitada, de esta manera, estoy ampliando la fecha que anteriormente teníamos. Para otorgar un nuevo intento, me ubico en la sección calificación. Me aparece el campo intentos permitidos, donde me dice que el estudiante o participante solo tendrá una oportunidad para resolver la evaluación despliego y por ejemplo doy clic en el número 2 de esa manera el estudiante ya tendrá dos intentos permitidos para realizar la evaluación al finalizar le doy guardar cambios y mostrar Observo que aparece nuevamente la actividad con su descripción. El estudiante podrá leer que tiene dos intentos y que el cuestionario se cerrará el 13 de septiembre a las 11.59. De esa manera estamos ampliando y otorgando un nuevo intento en una evaluación.